Chicos, bienvenidos de vuelta, Meida Sombrio está por llegar a nuestra tienda de Fortnite y seguramente puede llegar esta noche Recordemos que hoy es el último día de los Fortnite -mers en Fortnite Hoy terminan los Fortnite -mers dentro de Fortnite Nos toca despedirnos ya de la época más tenebrosa del año pero creo que Fortnite nos tiene algo preparado. Hemos descubierto un ataúd que ha llegado al juego en el día de hoy. Algo nuevo y parece que tiene un cuerpo dentro que... Sabemos de quién se trata. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal. Mil gracias a toda la Neox Army y a todos los que usáis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite en el día de hoy. Voy a recompensaros. Van a poder conseguir skins y pavos gratis con este video. Tan solo deberán dejar un fuerte like al video y suscribirse si todavía no están suscritos. Recuerden, les dejaré un link para participar en el sorteo en la descripción. No se lo pierdan, que es totalmente gratis. Ajá. Así. Ah. Así funciona mi barrio hermano. ¡Wow! <risa> <risa> <risa> <risa> Pero qué hostia, susto. Hostia, hostia, qué susto. ¡Ah! ¿Otra vez? Me va a dar algo al, corazón, al final. El corazón me va a dar algo, tío. Ok, Midas. ¿Por dónde andas, amiguito? Me encantaría primero averiguar dónde está Midas exactamente. Y luego seguirlo durante toda la partida de Fortnite para averiguar dónde se dirige. ¡Ah! Algo de Midas es que realmente está programado al parecer para permanecer mucho rato dentro de las ruinas. Estaremos viendo a Midas la mayor parte del tiempo dentro de este lugar, ya que su spawn está justo dentro. Pero si llamamos su atención fuera o esperamos a que salga, averiguaremos algo que poca gente ha hecho. Todo esto nos llama la atención, porque realmente esta imagen filtrada en el online, nos revela que algo extraño y muerto ha regresado a la isla. Y realmente tenemos muchas teorías sobre lo que podría estar siendo esto, pero... La teoría que más me gusta, literalmente, y la que pienso realmente... ...es que este es el cuerpo del antiguo Midas, realmente... ...aquí está escondido... ...como bien saben, para hacerse fantasma o sombra... ...primero debes estar muerto... ...ya que si no, sería imposible... ...entonces necesitamos el cuerpo real... ...de Midas para poder regresarlo a la vida en forma de sombra... ...con un ritual espiritual... ...donde justo encima de las ruinas... ...han hecho un ritual... Con su propia silla de oro... Para regresarlo al juego... Así que oficialmente... Midas... Ha regresado... ¿Dónde se dirige este chico? Realmente se comporta... Un poco sospechoso, ¿eh? Parece que trata de proteger demasiado este lugar... Así que justo... Nos llegan... Las filtraciones de que Midas está por llegar a la tienda del juego... Esta noche... Muy seguramente... Y encima... Encontramos un nuevo Easter egg con el cuerpo antiguo de Midas en el juego. Y es que literalmente nadie ha logrado perseguir a Midas sombrío durante toda la partida, ya que se trata de un nuevo jefe en el juego que lleva poco tiempo entre nosotros. Y desgraciadamente, creo que hoy va a regresar al mundo de los fantasmas y desaparecerá del juego. ¿Les gustaría que Midas sombrío desaparezca como jefe? ¿O prefieren que siga en el juego? Vamos a ver de qué lado está la Neox Army. Dejen su opinión en los comentarios. Eh, ¿qué, ¿Qué haces en el agua? Tras perseguirlo un rato, ha llegado a las aguas justo fuera de la autoridad. Se se ha puesto a nadar y ahora... Me, ¡Me ataca! Chill, bro, chill, relax. No vengo a hacerte daño, bro. Solo quiero seguirte. ¿Y cómo es que el jefe de las ruinas justo ahora está en el agua? ¿Acaso hay algo en el agua de Fortnite que... No sepamos... ¿Acaso hay algo bajo las ruinas que haya llegado nuevo al juego y Midas nos lo está revelando? Hmm, vamos a echar un vistazo rápido... Creo que podríamos encontrar algo debajo del agua si realmente el jefe se ha dirigido aquí... Creo que hay algo que se nos escapa... A ver... ¿Qué? No recordaba esto chicos... Muchos de vosotros probablemente habrán visto este símbolo bajo el agua Y es que al parecer se esconde algo muy, muy inflamable Debajo del agua de Fortnite, cual actual Y quién sabe Puede que esto sea utilizado en el evento final contra Galactus para poder vencerlo Pero creo que no es lo único que encontraremos ¡Oh! ¡No! ¿Peligro nuclear? ¡Wow! Pero, ¿qué es esto? ¿Bombas nucleares? ¡Oh, my God! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pero, pero, ¿qué piensan a hacer en Fortnite con esto? ¿Quieren recrear la Segunda Guerra Mundial o, o qué pasa? ¡Se les pira la olla, loco! ¡Se les ha pirado por completo! ¡Esto se les va de las manos! ¡Qué locura! Tengo ansias y demasiadas ganas por saber qué es lo que Midas nos ha traído aquí al juego de nuevo. No lo recordaba, pero... Sí que lo había visto en alguna ocasión dentro de las aguas. Qué casualidad que justo nos traiga de regreso aquí... Donde literalmente... Hay algo bajo... Estas aguas. Analizando la imagen que hemos encontrado filtrada... Hemos encontrado justo que se esconde en la autoridad. Se trata del mismo lugar de las ruinas. Donde podemos observar... Alguien ha encontrado la tumba real de Midas que está por regresar. Desde las aguas en el juego... Ya ha regresado en este momento Si alguien ve la tumba del Rey Midas regresando al juego Coméntenlo en los comentarios para que la Neox Army no se pierda ningún detalle ¿Les ha gustado el video Familia? Espero de corazón Hayan pasado un buen rato con nosotros Y con el tito Neox Nos vemos mañana en un nuevo video cracks ¡Chao! Sígueme en Instagram que es gratis y suscríbete bro Es gratis tío